Buenas, buenas, buenísimas, buenísimas a todos, bienvenidos a un nuevo hoy hoy, hoy volvemos después de nuestro video como en dos semanas Yo sé, yo sé, me ausenté mucho, pero, pero, pero, pero es que he estado trabajando en cositas, en muchas cosas Y una de ellas es este gran unboxing que viene aquí, sí señores Porque hoy tenemos un unboxing de mía, yo le pongo aproximadamente unos 70 bakuganes mínimo, mínimo Bueno, bueno, bueno, vamos a empezar a abrir todo a aclarar antes, antes de todo, prefiero decirlo de una vez este unboxing va a estar dividido en por lo menos 3, 4 partes Porque va a ser mucho material Es que es mucho, mucho material Entonces, eh, lo que vamos a hacer es que En los próximos videos van a ser una serie de unboxings Probablemente sea el mismo día que grabe todo Pero para no hacer un video de una hora completa Prefiero hacer un video de, no sé, eh, 10 eh, minutos, luego 5 minutos, luego 3 minutos Y así ustedes pueden ver todo Así con más detalle, puedo hablar más No me desgasto tanto yo tampoco Y pues todos disfrutamos, al fin y al cabo eso es lo que importa, ¿no? Y sin más, espero que les guste mucho el video Recuerden ir a Drography, un canal muy genial de animaciones Y sin más, empezamos Bueno, para empezar, es una caja grandota Y no cabe en la cámara, ¿ok? Es muy muy grande y está muy pesada eh, así que voy a cambiar un poco el ángulo de la cámara Y continuamos Bien, ya tengo aquí esto esta cajota, tengo que admitir que la verdad sí está bastante grande chicos, o sea, está bien gordo, bien grande, bien hermoso. Vale, que, que sí está muy muy pesada porque es que vienen muchas cosas, vienen muchísimas cosas. Pero voy a ver cómo le hago porque esta caja está bastante sellada, entonces no sé cómo voy a hacer para abrirlo. Aquí tengo un bisturí. perdón uh, es que esto está... Uh, yo creo que voy a cortar por aquí. Espero no cortar nada. Eh, porque sería una pena Vamos a cortar también por aquí Listo Y aquí ah. Bueno, periódico de otro lado del mundo eh, Bueno, sigamos, sigamos uh, Papel, papel Aquí, ¿qué hay? Aquí Vale, bueno, tenemos esto de aquí Que siento estar entre una bolsa Ah, sí, vale, vale Tenemos esto Tenemos esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Bueno esta cajita de aquí. Wow. Estas dos cosas. LOL. Hay mucho. Esto y esto. Esto aquí también. Ah, LOL. Y esto. Y una caja. Una caja hermosa. Y más papel con olor a ¿no? Pues mira. Tenemos uno. Dos. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 8 lotes hermosos, sensuales. Pero quiero abrirlo, quiero ver qué pasa. Y bueno, empecemos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Empecemos. Bien, ¿y cuál va a ser el que, por el que vamos a empezar? Vale, tengo aquí esto, un montón de cartas, o sea, son un montón de cartas que no voy a abrir. ¿Por qué? Porque es muy aburrido ver cartas, la verdad. Recuerden, por cierto, que... Eh, las cosas que están viendo van a estar a la venta en mi página de Instagram Así que no olviden seguirme en Instagram para disfrutar de todo este pues contenido, ¿no? Listo, voy a empezar con estos de aquí Son tres papelucos, papelucos, bueno Son tres lotecitos chiquitos Ya no me acuerdo bien qué pedí eh, Pero, vale, son estos tres Ya no me acuerdo ni pst, quién son qué Porque pf, hace tanto que, vale, voy a, voy a sacarlos así ya de una vez y que... ¡Ah! Vale, vale, vale, vale Vale, vale, ya ya ya sé que tenemos... Vale, vale, vale No han visto nada, no han visto nada Vale, tengo aquí una carta portal, vamos a soltar esto Un momento, y tenemos en primer lugar Vale, este es un lote de unos Bakutec que pedí Recuerden que pueden tomarle pantallas Ahora mismo al video y mandarme por Instagram el nombre del Bakugan Me lo mandan, me dicen, mira, este avocación se llama así Y pues ustedes tendrán una mención especial en Instagram O aquí en el canal, vale, ya mucha gente lo ha hecho Y es bastante genial, entonces, vale, empezamos con este Bakutec de aquí, muy lindo, es como una Se parece mucho a Metal Fencer, ¿sabes? La trampa es, es bastante, bastante bonita 590 por eje muy linda Ocupa bastante espacio de la carta, de hecho Supongo que será su habilidad especial Que será una habilidad de, fe, de defensa o algo así Bueno, luego tenemos este bakutek de aquí Vale, este es muy lindo, es un Munikis Pero se me olvida el resto del nombre Este bakutek es genial, ya lo tengo, eso es verdad Pero este bakutek me encanta por el diseño Es, es brutal y eh, algo que había preguntado en el video pasado es que esos cuernitos están aquí abajo, como pueden ver. Y no sabía si se podía hacer algo más con los cuernos. Y sí, de hecho los cuernos van así. Mira, mira, así van los cuernos, ¿no? Mira, mira, mira. Muy lindo. Muy, muy... No miras que no. No me dirás que no. 640 poder. Recuerden que todo esto va a estar disponible en Instagram a la venta, ¿no? Entonces, si eres de Colombia, recuerda, si eres de Colombia, pues puedes estar. Vale, seguimos ahora con... Ah, vale. Este es. Eh, ah, vale, es. Todavía estoy aprendiendo los nombres de los dragón. Entonces, sé que está Flare Dragón. Este es. Eh, no sé si es Blitz. Bueno, no es Blitz. No, no es. Blitz, no es. Bueno, no sé. <risa> no sé, yo todavía tengo problemas con los nombres. A ver, ustedes saben que yo sufro de esto de que. Tú no, no recuerdas bien nombres. A pesar de que te los digan, es, es una situación. No aprendes los nombres fácilmente. Es una particularidad que yo, que yo tengo. Que no puedo aprender nombres. Entonces, pues no me los memorizo. Pero, vale, mira. 590 por eje, es muy lindo, es hermoso Lo prefiero muchísimo en comparación con sus versiones anteriores, la verdad eh, O sea, con la versión Dragon normal Tenemos de nuevo este Bakutech aquí repetidito eh, Vale, que venía dos veces, porque pues no sé, es Japón 590 por eje, es lo mismo, ¿no? No los cierro, ni los abro, ni estas cosas Porque sencillamente no creo que me dé el tiempo Entonces pues prefiero simplemente eh, seguir así de largo y, y ya, y ya, y no más <risa> vale, aquí tenemos, creo que es de cero Munikis O Munikis, bueno, es otro Munikis Es muy lindo, es muy, creo que ya lo tengo Si no estoy mal, y vale, es Darkus Es un Darkus hermosísimo, 580 A ver Aquí pregunta, pregunta seria. ¿Qué prefieren? Darkus con verde amarillo, Darkus con morado amarillo o Darkus con rojo amarillo. Yo la verdad, morado amarillo tipo Percival, en plan así, me encanta. Verde amarillo no me gusta para nada. Rojo amarillo me encanta, la verdad. Me gusta muchísimo así, rojo amarillo. Y por último tenemos este aquí, es un Bakutec con el que ya tengo cierta experiencia. Yo supondré que son 700 por ejemplo. Vale, me lo imaginaba más robusto. No sé si es original, de hecho, vale, no, debe ser original. Pero... Vale, me lo, me lo imaginaba más robusto Spirus, no sé si esa no es una edición especial Creería que sí, porque normalmente lo veo Es como en subterra o así, o en, bueno, no me acuerdo Mejor este, mejor empecemos mejor con este eh, Este papel no sé si me gusta o no LOL, es que, vale, ah, vale, vale, sí, sí, sí, sí, sí, sí, vale, mejor esto, mejor esto Pero ya me entenderán, vale, vale, vamos a ir sacando cositas Tenemos este Bakutec de aquí, es una evolución de un Bakugan que ya hemos mostrado Es Lai Lioness, Laias. bueno, es un nombre súper raro, es como, no sé, tanque Lioness Bueno, es súper raro, ya saben, déjenme en Instagram, Entonces me comentan Hola, mira, este Bakugan se llama así y yo, ah, perfecto, listo, no se ve muy bien por la luz, pero vale Allá se ve mucho mejor, ¿no? Muy lindo, muy, muy lindo y lo curioso, lo particular es que aquí pues vienen dos, ¿no? Mira, aquí está el otro. Y es curioso porque, mira, su boca, si te das cuenta, no es una boca particular como todos, sino que esta pieza de la boca está pegada al pecho y es el símbolo de ellos. Mientras que la otra parte de la boca, la parte superior, es. Otra parte totalmente distinta, ¿ves? Se separa. Brutal el diseño. Me encanta, me encanta, me encanta este Bakutek Y el poder G, 640. Tenemos este Bakutek de aquí. Es una... Es un... Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre ahora mismo. Sé sí, que yo lo tengo también así, pero una versión especial porque es como color rojito. Vale, es una cosa rara. Vale, y este Bakutek tiene una particularidad bastante, bastante interesante que, mira, si no, no sé si te das cuenta, tiene aquí un 1, 2, 3, ¿no? Vale, entonces tú mueves esta palanquita aquí así diciendo 2... Entonces activa un segundo modo, que sería así, y luego si bajas a 3, las dos cosas a las a 3, la pues cambia su modo, ¿no? Y ahora es un modo más de defensa que otra cosa, ¿no? Es muy bueno porque si digamos estás en el modo 1, que es como una versión primera, puedes caer mejor en cartas y la versión tercera pues puedes defender, ¿no? Se supone que así recibe un Bakutec y no lo deja entrar a la carta, ¿no? Consume más espacio de carta, lo cual lo hace un Bakugan, pues bastante bastante genial. Muy lindo, muy muy lindo, la verdad. Eh, luego tenemos un Gran Panzer. Este sí me acuerdo. Creo que es Gran Panzer. Si no, pues, pues no me acuerdo entonces ya. Eh, Gran Panzer, un Gran Bakutec Es es yo siempre he dicho, siempre he dicho que es un perrito. Alguna vez, hablando con gente, yo decía, ah, vale, Gran Panzer es el perrito este. Y me decían, ¿cuál perrito? ¿Dónde ves un perro? Y yo, como, no es, ¿no es un perro. Vale, a, a ver, a mí me pareció o un perro o, o un Eva de, de Evangelion, ¿sabes? O un Franks de Darling in the Franks, no sé, es lo mismo al final de cabo Pero parece como un, un perrito combinado con un Eva, ¿no? Si tú te das cuenta, que estaría la cabeza del Eva, las armas, los cuchillos de los Eva. Y pues bueno, más armas, ¿no? Vale, bueno, no sé, no sé, no sé. Luego tenemos... Eh, uf, vale, vale, vale, vale Este Bakugan, lo mismo, díganme los nombres En, en, en, en, los, en los comentarios Pero este Bakugan siempre me ha llamado la atención Por una razón, y es que es muy alto Mira esto, no sé si es el Bakugan Más alto que existe, pero sería muy genial Compararlo con un Bakugan alto de, de Bakugan Occidental, ¿sabes? 590 Poder G, es un Darkus claramente Darkus rojo con, con esto Y es muy lindo, me recuerda mucho A los, no sé si alguna vez Han visto Tokyo Ghoul El Kakuya que tiene Kaneki eh, cuando es escorpión, eh, este No cuando es dragón X, bueno, estoy súper otaku O sea, estoy súper isolado, ¿no? El, el kakuya que tiene, que es como media, media, medio kakuya, que tiene como la cola De escorpión, vale, se parece mucho, ¿no? No, no, no escorpión, de 100 pies De 100 pies, perdón. Luego tenemos eh, Este okuan, bueno, a ver, los nombres Me los dejarán en, en Instagram, ¿no? Pero mismo, es un, es un Bakutec muy lindo, mira, mira, mira, mira. A ver, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, vale, mira, mira, mira a ver, confirmamos, nos enamoramos, confirmamos, confirmamos... A ver, a ver, uff, desgraciadamente... Uf, bueno, es que a ver... Desgraciadamente sí. Me enamoré, me enamoré otra vez me enamoré. Luego tenemos... Ah, vale. Esto es un... No sé si es Flare o... Ay, bueno, no me acuerdo el, el, el nombre este, de, de este dragón. Este vendría siendo la evolución de este, si no estoy mal. A ver, es súper raro. Es súper raro. Ustedes saben que Dragonoid en cualquier versión, sea occidental o oriental, tiene un montón de evoluciones, pero este en lo personal me parece brutal. Es para mí mi favorita. La versión que le sigue a este Bakutech este no es tan linda, me parece a mí, por lo menos. Esta es demasiado, demasiado linda. Mira, tiene 500, 650 por eje blanco con rojo. Me parece que es brutal. El blanco con rojo de por sí siempre me ha gustado. Pero donde predomina el blanco, ¿sabes? O sea, donde hay más blanco que rojo. Porque el rojo, pues, no es mi color favorito. Pero el blanco sí me encanta. Me parece súper lindo. Tiene ahí la gemita. Vale. Y es hermoso porque, pues, hay dos, ¿no? Ya saben, todo esto estará en Instagram para que vayan, compren, disfruten. Si son de Colombia, ¿no? Yo creo que soy el único que le pasa, pero... Creo que cuando grabo todo tiene que pasar y uh, acaba de pasar el tren y, en, y aquí casi nunca pasaba el tren, ¿ok? Eso solo para mencionarlo Luego tenemos, a ver, un Bakugan que tenía un, una pegatina No sé por qué lo tenía, pero vale, es un Bakutec muy hermoso Este, este si no estoy mal, es, es, es Vale, sé que Bakugan es, o sea, lo tengo presente, sé que es Aquos Pero supongo es una versión especial puesto que está con colores Darkus o así, ¿no? Ya saben, en Instagram miran todo. Pero sí tengo claro que es un Pokémon bastante, bastante importante eh, que es normalmente Aquus, ¿no? Y bueno, son cositas para añadir a la colección, ¿no? A medida que vas conociendo, vas descubriendo y vas viendo cositas, ¿no? Luego tenemos este Dragonoid de aquí. Esto sí es un poco más occidental. Es un... Eh, es, un es un... es un... vale, se me olvidó el nombre ahora mismo, pero sé que es un Dragonoid. No parece, yo sé, no parece un Dragonoid. Vale, mira, Darkus, Poder G, 480. Muy lindo. Muy, muy lindo, hermoso, hermoso De hecho, es, es muy, muy bonito Vale, y hacía falta algo occidental Y bueno, este ha sido el unboxing Yo sé, ha sido un poco eh, raro Porque, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo así que no mostraste todo? ¿Qué ocurre? Vale, yo sé Quedan muchas cosas Quedan uno, dos, tres, cuatro, como cinco lotes todavía Mi garganta ya no la aguanto Así que aquí dejo Sin más, espero que os haya gustado muchísimo el video Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse Y nos vemos en otro video Adiós